Hola, muy buenas. Bueno, hoy comenzaremos a hablar de las diferencias que existen entre un plan de salud, una iguala y un seguro veterinario, porque a veces podemos confundirnos y no aclararnos bien. Vamos a continuación. A ver, un plan de salud veterinario no es más que un pago sistemático por un servicio preventivo por un plan médico, donde eh, ofreceremos a nuestros clientes a lo largo de eh, todo un año. Un plan de salud te permitirá establecer un programa de medicina preventiva, sobre todo basado en la evidencia. Cobrarás por tus servicios sin necesidad de hacer descuentos, es decir, estás ofreciendo un pack de servicios que puede incluir vacunaciones, radiografías... Analíticas, es decir, un pack de servicio a lo largo del año, a lo largo de 12 meses, donde incluirás también consultas. Y este pack de servicio no incluye descuentos, simplemente tú estás ofreciendo un pack de servicio por un, un, un precio determinado. Suelen oscilar entre 25 y 45 euros aproximadamente al mes. Esto te permitirá profesionalizar todo tu servicio en función de los clientes. Si tú haces un plan de salud, por ejemplo, para lo que son los seniles o las mascotas adultas, Tú enfocas a tu personal a esa edad y lo vas formando sobre esa edad. Si te, si te divides y haces un plan de salud enfocado a, a, los, a, las, a los cachorros, a las crías, a los jóvenes, también vas enfocado a esa edad. Según la raza, también puedes hacer un plan de salud enfocado a determinadas razas, paraquicéfalos o razas con predisposición genética, problemas en la piel, tú puedes segmentar ese plan de salud en varias temáticas para que sea atractiva de cara a los clientes, pero esto te permitirá ir formando el personal en función de la especie o la patología predominante que tú tengas en el centro. Siempre será rentable, con amplios márgenes para crecer, y es exclusivo de cada centro y solo se aplica a la mascota, es decir, no incluye beneficios a propietarios ni, ni a terceros. Ahora, ¿qué es una iguala veterinaria? Bueno, una iguala veterinaria no es más que un pago sistemático a cambio de un descuento masivo en todos los servicios. Es todo lo contrario a un plan de salud. Este descuento masivo eh, puede ser atractivo para algunos clientes. Al, siempre te serán fieles los clientes, siempre y cuando tú mantengas este descuento masivo. Si el veterinario de al lado, el negocio de al lado, Hace una disminución de sus precios, lo más probable es que tus clientes también se vayan a la competencia eh, producto a que están buscando precios y tú le estás ofreciendo precios. Serás rentable bajo mínimos, por tanto, necesitarás una economía de escala, mucho volumen de, de afiliados. Y es exclusivo, igual que el plan de, de salud de la mascota, es exclusivo a la mascota y no incluye beneficios a terceros ni a, ni a propietarios. Y por último, un seguro veterinario. No es más que un pago sistemático a cambio de disfrutar algunas coberturas en una situación excepcional de emergencia. Por ejemplo, un accidente, un atropello, te pilla de vacaciones en un sitio y te sucede algo, un traumatismo, una fractura y tú puedes enfrentar esos gastos debido a que estás cubierto con un seguro veterinario. Te será muy útil en caso de urgencias y procedimientos excepcionales. No es útil para la prevención, es decir, no se trabaja sobre la prevención en un seguro veterinario. Eh, por tanto no previene ni incluye vacunas ni, ni tratamientos preventivos, dispondrás de capacidad de crédito o de una pequeña cantidad de dinero, casi siempre tienen un límite entre 1000 y 2000 euros para un caso accidental, puedes ir a varios centros, no tienes que ir a tu centro específico, te puede ocurrir esto fuera de tu provincia, pues fuera de tu ciudad y puedes acercarte a otro centro que esté por supuesto afiliado a ese Seguro veterinario y tienes que desembolsar todo el dinero y después el seguro te lo repone a los 2, 3, 4 meses según la cobertura que te incluye. Tiene una ventaja también que te puede incluir responsabilidad si el propietario y defensa jurídica en algunos suplementos que pueden tener el seguro. Y algunos lo pueden incluir en el seguro de hogar, es decir, tú puedes tener un seguro de hogar e incluir a la mascota en el seguro de hogar y beneficiarte de todas las coberturas que tiene ese Seguro, básicamente esas son las tres ventajas. Ahora, ¿cuáles son las, los ocho principales errores de estos planes de salud igual a que nadie te dice? El primero y el más común que lo veo en casi todos los planes de salud y las iguales es que ofrecen consultas limitadas. Gran error y grandes pérdidas económicas. Ofrecer consultas limitadas. No existe un techo de gasto para ofrecer los servicios, los seguros médicos. Y los seguros veterinarios sí tienen claro que hay un techo de gasto Y si tú te pasas este gasto no te permiten consumir más Y al próximo año te suben la tarifa de, de precio. Sin embargo las iguales, los planes de salud tienen ese problema Que no tienen un techo de gasto No hacen un estudio de precios y costes Nunca hacen estudio de precios y costes De ese pack de servicio que, que se ofrecen Y de las fichas de costes que hay que hacer No establece un pack de servicio agotable así la mayoría de los centros ofrecen servicios ilimitados y esto afecta la rentabilidad. Otro error que se comete muy frecuente, que es que no se establece un programa preventivo de salud. Y el, la génesis de los planes de salud es ofrecer un plan preventivo. La Iguala no. Pero los planes de salud están obligados a ofrecer un plan preventivo de salud. Un grupo de acciones que hay que hacer a lo largo del trimestre para evitar que tu mascota se enferme. Trabajar sobre la dieta, en el peso, trabajar sobre las enfermedades dermatológicas. Trabajar sobre las enfermedades vectoriales, es decir, hay que hacer un plan de salud preventivo y muchos no, no lo hacen. El, el, el error más común es no formar también a los trabajadores y veterinarios en relación al plan. Es decir, esto lleva a un plan de formación aparejado a la implementación del plan de salud. Y establecer un plan de comunicación integral donde tú comuniques por las redes sociales, en tu establecimiento, mediante la documentación relacionada con el plan de salud. Esto no lo gestionan bien muchos centros y estudiar cada caso, cada cliente, cada paciente para ofrecer un plan a la medida. Estos son los ocho errores principales que, no, que se suelen cometer y no solemos hacer bien en la mayoría de las clínicas veterinarias. ¿Qué es lo deseable? Bueno, lo deseable, cada vez las igualas son menos deseables. Que, se, que fuera ideal? Un equilibrio entre un plan de salud que te permita prevenir las enfermedades de tu mascota y además contar con un seguro veterinario en caso de accidente, en caso de algo extraordinario, pudieras tener un respaldo económico que te pueda ayudar. Muchas gracias por seguirnos, recuerda darle like y compartir y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.